un deseo intenso pero no quiero enamorarte yo solo quiero seducir señores ese no es Brian Myers ese no es My Tower mi pana es un lambón de adelante My, my Tower ni mi amigo eh, eh, Eladio Carrión eh, Eladio Carrión, ¿qué, ¿qué llama? Me fue el nombre ese no es de Puerto Rico ese es Sadiel Stone, es de San Francisco de Macorís. Y él, aunque tenga un acento neoyorquino, es dominicano. Dímelo, Sadiel, ¿cómo te está aquí en Los Osobrosos? Saludos, saludos. Saludos eh, saludo a todos los Radio escucha y gracias a ustedes por... Y haberme. a los y a la gente de las redes. Perdón, sí, a los televidentes, a todas las personas de las redes. Y gracias a ustedes por abrirme el espacio y estar aquí presente con ustedes esta tarde. Dime, Sadiel... ¿Qué tú hiciste todo este tiempo? ¿Qué, ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Después tú...? Nos sí, tenía abandonados. Sí, no, después tú, ya tú, tú soltaste tú sabes, eso... Tú sabes ya... que todo lo que se radica en Estados Unidos llega a pasar a la mil y una. So, tú tienes que trabajar en estabilizarte, eh, tener una entrada fija, tener eso. Un... Tú sabes, yo tengo mi familia. <risa> <risa> <risa> pero un tigre. Ya, pero... Sabe, te, so, te fuiste más por lo personal. Eh, sí, me fui en lo personal hasta estabilizarme, ya luego que esté todo, todo bien, que ya tú o sabes que yo pueda considerar que no haya ninguna falla económica, entonces retomaré el proyecto. Ok. No, pues, Sadiel, ¿qué eh, nos traes? Mi hermano Sadiel. No, está nervioso aquí para preguntarle a Sadiel. ¿eh? No, ¿eh? no, que, Mira, en en el señores, ¿Mío, mí, o o sea, eso es porque no, Sadiel trajo porque me un, un menudito. Néstor, yo, yo trajo oye, un oye, menudito oye, y lo me me va a repartir. Yo con Sadiel, yo maquillo con Sadiel. Porque salieron muchachos que tiene demasiado talento, que se le fue adelante el tiempo. Cuando él estaba aquí, hizo unos proyectos que estaban muy adelantados. O sea, que él tiene el talento, pero que no quiere, como hoy no quiere pegar. ese es el problemita. Tú de no de la música, saliera. No, no, no es eso. Muchas personas, por ejemplo. Es de que, hobby, es de El hobby, que es. reside aquí, que no ha residido en Estados Unidos, so, ve las cosas muy diferentes. Oh. Cree que el que se va para allá se le pone la cosa más fácil, pero el estilo de vida ya es muy sí, ajetreado. Sí, sí, sí, solo tú no puedes... <risa> disculpen. Disculpe. Eh, oye, dale, dale, Es que dale, se dale. me pegó. ¿no? Señores, ¿no? señores wow, wow, realmente wow. Lo, que lo que está pasando <risa> so aquí wow, es que man. nos sentimos emocionados porque Sadiel es nuestro. Sí. Eh, muchos años no, juntos, pero, trabajando. Pero, en realidad hay un relajito que, sí, sí, sí, que eh, yo eh, me está relajando. Sadiel se difícil, sí, yeah. se me hace difícil ya controlarme. Muchas veces... Allá se te pega no. todo. Ese es el cargar. acento, pero ¿se te hace so, difícil lo de la música allá? Lo por, de la música, ah, no a mí. Si te fijas, todos eh, los colegas míos que se han ido para allá... No hemos desaparecido. Excepto de él, que ¿Es esto de, no No, Deri es productor, se le hace más fácil. Oso, hace. El productor se gana hasta los con los artistas que no están pegados. Tú sabes que es demasiado, que está demasiado. Los demasiado. ¿Tú estás, no, Yo no, le propuse bien, que tú me, tú me saco. Saco. Pero ¿No? Deri es bueno, Deri es sí, muy duro. Porque no, no, tú estás claro, claro cuatro. que está buscando los cuartos. Claro, que me está buscando los me, cuartos. Me, el tsunami también le está yendo bien está Pero sabe que los Pero es verdad, a Deri le está yendo bien, gracias a Dios tiene muy buenos proyectos. ¿Qué que pasa contigo? Que tú siempre haces un comentario. O oh, tiene sí. un comentario con lo que está... Si tú estás... Kiko y crazy, son fenómenos de ahora, un ch improvisado, improvisados, tú siempre haces un comentario negativo con esa gente. No, no, yo Aunque nunca... No no, no, no, tú siempre dices... Yo nunca he hablado tú de Kiko. Algo, ¿No creen esos proyectos de, Kiko, de la noche no, a la mañana? De Kiko no. ¿Tú no, no ¿tú creen no eso? ¿No te referido? gusta ese tipo de...? Por ejemplo, Cherry. ¿Qué topias de Cherry? Es Jerry? diferente porque Cherry tiene una personalidad que va defendiendo a los ya, jóvenes. A mí divino para acá porque está esperando los 50 dólares y los 10. No sabemos. Xavier, Xavier. Pero, por ejemplo, eso, ¿qué es lo que pasa? con. Mira qué es lo que sucede. Siempre comenta como algo negativo con esos muchachos. esa cuestión de, de ayer en el programa, yo estaba en un programa anterior, yo comenté, me hicieron una pregunta semejante. So, yo le dije que todo es por la cuestión del manejo. So, tú no puedes eh, si pero que te... manejo que están pegados están okay, pegados pero ya tú eres un artista, tú eres una figura pública tu vida personal, la loquera tuya que tú haces en tu casa, en tu vida personal tú no la puedes llevar a la vida artística no porque, porque tú tienes, no verdad la mayoría de, de, sí. de ponentes que están pegados ahora, tienen que hacer una loquera en redes sociales wow. para no pegar sí, pero que si tú te fijas que solamente se basa en okay. el mercado dominicano pero que ajá, so, pero que tú tienes que pensar Entonces, por aquí no se oh, pero Pero eh, tú, tú tienes que entenderme algo, por eso es que el uh -huh. género ha estado estancados tantos. ¿Cuántos años tiene el género ya, urbano eh, que se pegó? Tiene 10, 15 años ya uh -huh. que se pegó y están estancados. ¿no? Eso, lo único que han podido sobresalir son el nene y el alfa. ¿Y el so... alfa no va a hacer lo mismo? No, no, prenda, pero, por redes sociales. Yo tengo tanto que voy a Luis Boutón y pago el Pero tú no ves el okay, es... no alfa en una entrevista hablando como un puro loco. Es que verdad. te voy a machetear, que te voy a matar, que te voy a puñalear. So, o sea, ¿Tú no, no estás no de acuerdo con ese tipo de... No, tú puedes hablar en tus En tus canciones tú puedes he eh, un mensaje que quizás se vive en el barrio, que mayormente sé que más sobresale del área mala del barrio, pero tú tienes que comportarte, saber cómo expresarte, porque los niños... Van ¿La mayoría a... de los ponentes dominicanos no saben comportarse? Lamentablemente no, no han sabido dividir la vida barrial con, con su vida artística. No lo han sabido hacer. Sadie, el referente al Movimiento 56, ¿qué opinión te merece? ¿Por qué tú crees que no arranca? En, en realidad yo digo que es una falta de madurez. Sí. Es madurez... Eh, falta de consistencia también, ahora noto más consistencia en los nuevos talentos de aquí, veo, eh, a veces deseo, wow, quiero aunque sea el 10% del de joseo que tienen los muchachos ahora, eh, que están radicados aquí en San Francisco, porque lo veo con mucho deseo, so, en la parte musical eh, sugiero que se enfoquen más en trabajar, en, en perfeccionar más la música, para que puedan eh, llevar algo diferente al público, si tú te fijas, todo artista que se pega, trae un color nuevo, ¿Se da cuenta que, que, que los chicos de Cibao tienen como ese color que tenían ustedes antes? Un poquito ne, más internacional. Ne, más internacional. Le, ¿Los deponentes de Cibao son más limpios que los de la capital? No sé si es por el estilo de vida del Cibao a los de la capital. Quizás pueda ser por yo eso. Yo creo que sí. Sí, yo, yo creo que, que sí. por eso. Bueno. Porque o sea, en la capital hay más barrios, son más calles. O en el Cibao son unos, dos o tres barrios. Más humildes, más no Pero los artistas que en realidad sobresalen, han sobresalido del, del, del, del, de los barrios de aquí... Son barrios más, más, un poquito más decentes. Somos más profesionales de en trabajar lo, lo, lo, lo de Cibao que lo de la capital. Sí, musicalmente sí. sí. Aunque ellos eh, andan un Wilmer Roberts Robert, ahí que, que está matando. Okay. El chamaquito ese. Eh, Sadiel, ¿crees que se, romp, se rompió el, el hielo ya aquí en, la, en, en cuanto al urbano? No, todavía no. Todavía hay gente que te mira por encima del hombro, como que te dice, mira, este otro más del montón, y porque ven los resultados que está teniendo pero la música que, pero, pero se pegó otro de aquí, de, de la serie. ¿Cuál? Que es Capuchino. Ah, so, pero que imagínate, so, Capuchino, fíjate que Capuchino ha tenido que ahora involucrarse, meterse en la capital para poder... Por ejemplo, so, aquí... bueno, nosotros tenemos una audiencia muy buena a nivel de capital y, y Santiago. A veces nosotros hablamos aquí de Serie 56 porque... Tú eres de aquí, pero mm. el, el que nos sigue a nosotros, el programa Sosobroso, dice de quién, cuáles cuál son los oponentes que ellos dicen que, que tienen esa calidad y a veces es mejor mencionar el nombre. Mira, ¿cuál de, tú crees de aquí? De aquí. Aunque man. no estén pegados. No. So, para que la gente lo busque. Eso, mire, pueden buscar a John Joe, pueden buscar a, a David Sound, pueden buscar a Cuarto, pueden buscar a Andy D. Pueden buscar a ellos Esos ¿sabes? muchachos ya se han estabilizado todos estabilizado? ¿Qué, qué, eh, uno está en Estados Unidos. Están ahí en la Están familia. Están ahí en la alfa, familia, están en y, familia. Pues, en estoy lo hablando. La, la, la, la no, porque... Lo que es, no están con no él, él allá. Lo que están con él allá. No, no, de, no. Todo lo de la generación. Uno de aquí no mencionó. No, si, si a eso vamos, si a eso vamos, aquí también está Impro Sí, Impro King. La que hizo. Está Johnny Score eh, so, Está Joelín, que está quitado. El... ¿Cómo se llama un chichito que tiene Joeline. un grupito de que, que, que era el enemigo tuyo, Neto? <ríe> <ríe> Félix. Félix. Eh, un chichito tiene un grupito de gente de Pimentel. Eh. Darling Dream. Ah, Darling. No, no, no. Darling no ha sido enemigo mío. No, no, no. Mira, los seguidores de... La fanaticada que Darlin tiene Darling es grande. No, o sea, no, Darlin, yo, yo, yo, yo le exhorto duro, a que duro. no se quite. Sadiel, y que ya que estás estabilizado en Estados Unidos, tú tienes un talentazo. ¿Qué vamos a esperar de ti? Estamos decir? en eso. eso eh, tenemos un tema grabado que se titula Humo y Alcohol. Eh, de hecho, ahorita pueda que me reúna con Manuel porque vamos a trabajar lo que es la coordinación y el guión Mani del video. Medio. Sí, eh, para tu, arrancar. tu porque, pana, full. Porque yo en realidad, si no hago nada completo, so, me gusta hacer la cosa perfecta sí, para tirar sí. algo a media, más me prefiero no hacerlo. Sí. So, y por eso quiero hacer el, el, el eso de... Puede hacer una pregunta primero. que a Neto no le gusta mucho, pero la tengo que hacer. ¿Por qué tú entiendes que Don Miguel no ayuda a los talentos de San Francisco de Macorís? En realidad, una vez yo le toqué la puerta y me ayudó. Porque no, te, te, te, sí, te presentó sí, en ¿Tú un tú tema. No, no, puede no puedes ser malagradecido, so, Sadie. No so, puedes ser agradecido. Déjalo sí, que hable, déjalo, no me... él está hablando. ¿sabía? No, está no, porque viene aquí con falacia y con hipocresía. Él está hablando, él está hablando. No sabía cómo. Rápido. Miren, déjenlo que hablen, no hagan que se caliente ese muchacho con Don Miguel. lo habla, Sadie. No, él se va a calentar solo. No, importa. Ya eso, él se va a calentar. y no sabía que lo iban a ayudar. Si tú le tocas la puerta, yo creo que él... Te da hebre en realidad. Pero que, Pero que yo creo que yo yo me pego, a mí no hace. Yo sabiendo el talento, el potencial que hay aquí en San Francisco, a mí no me hace falta que nadie se me acerque a mí. Cuando yo tengo alrededor 50 mil altitas que son. Cuando Ven a ver, tienen más potencial. No que es yo. el movimiento. Que eso, eso no se trata, mira. Lo que hay mucha gente no entiende que eso no se trata a veces de un manejo. Usted entiende que usted, lo que el corazón suyo y la mente le diga a veces, tiene que ser consultado por otra persona. Néstor, pero que no sé qué se te quita decir sí? en San Francisco de Talento, atención a los medios de allá, apóyenlo. No se te bueno, quita nada. Cada, que, cada quien con su persona está bien, yo comparto eso él debiera en esos canales de la capital y mira, no estoy quitándole mérito a Miguel no, no, o, no, no, o sea, no, no porque estamos entendiendo. que, que, que es, te va a bloquear así, pero también. no, que me importa porque así, oye, <risa> porque así, no me desbloquees atención Don Miguel desbloquean <risa> <risa> esto que no atención, va, no, vamos no, va, a pedir una cadena de oración igual que a mí, Santiago pobre Néstor, está sufriendo yo le cambio los nombres el usuario está bien Está bien lo que él dice y, y yo comparto eso, que debiera darle más, más oportunidad, o sea, a mencionarlo. Mira, hay mucho talento en San Francisco, pero parece que ha tenido algunas malas experiencias, porque tú sabe muy bien que los urbanos de aquí, el 70%, el 80% son malos. Sí, son, esto, son mal, mal agradecidos, yo, yo Zadiel, son mal agradecidos, el movimiento 56 es mal agradecido, mal creado. Es que son celosos en realidad, tienen miedo de que el otro se te pegue primero que tú. Ah, pero eso so, es... ah, okay. sabe que... Yo, ya yo tengo 15 años en esto de la música y, y gracias a Dios yo siempre he tenido gente que se me acerca, ven que te quiero dar este break. Y yo, porque veo gente, así fue que la, pasé. La, la, la, a mí me no de, de, como... de la, a mí me tomaron de a a me tomaron de la mano, ven que tú vas a hacer esto. Y, y yo siempre he sido yo me influencé a través de eso de ayudar y dar la mano a pesar de que no en la música siempre estoy opinando y mi opinión pero no es con intención de minimizar o, o cerrarle puerta a nadie solamente trato de orientar de impulsar ¿no entiendes? Y, y, y siempre estoy tratando de exhortarle a los medios que apoyen a los muchachos de aquí sí, pero Daniel talento. tú dices que, lo, que los medios apoyen pero mira qué es lo que pasa con los medios tú lo hablas como productor y como director de un medio mira son lo nervios lo que que mira lo que también. pasa a veces no es que uno no quiera apoyar a los muchachos pero a veces, uno se cualquieriza mucho y dos, a veces te tiran miles de personas entendiendo que, que, que tú tienes que apoyarlo sin saber, señores, aquí, mira, ese que usted ve ahí, que está en la cámara, cobra una nómina. Ese que está ahí también, el que lo, los másteres que están allá, cobran una nómina. Yo cobro dinero, ¿te entiendes? Los muchachos que salen a vender en la calle también cobran un dinero. O sea, hay veces que uno lo apoya, pero a veces todito quieren de una forma y le pagan a plataformas. Nacionales. No, sí, ahí Entonces, ahí yo como que, como que no, no, no voy mucho con eso. Por eso yo como que he restringido un poquito eso de estar ayudando. Muchos dicen que no, que yo soy, que me he vuelto de, que <risa> interesado. interesado. Lo que pasa es que mi guagua y todos mis mi, mi gastos los pago sí, yo. ¿Tú, mira, ¿Tú entiendes? Sí, de hecho. No ¿Eh? tú, tú no, no digas más. Está 100% tu, tu tú. Entiendes? Entonces, está, está 100%, tu, ¿Tú entiendes? Entonces, los te, muchachos te, te como que razones. le pagan a lo de la capital. Y entonces a lo de San Francisco, un Roberto Neri, un Romero Ortega, eh, para, darle promo Romero, para darle sí. promoción. So, yo te entiendo. Ahí. ¿Qué sucede para eso? Para que eso no pase. Nosotros podemos centrarnos y ponernos celosos con nuestro movimiento. Ya hoy en día con las redes no existe manera de que nos puedan bloquear. No hay limitaciones. Con las redes nosotros podemos llegarle a quien sea. ¿Qué podemos hacer? La capital es un movimiento y ellos representan al el país completo. Si tú te fijas, cada vez que llega un extranjero que no es capitaleño, se le hace difícil colarse en el movimiento de ellos, porque ellos son ellos, aunque sea inconscientemente que Lo que Hay hagan, unidad. ¿Tú eh, entiendes que debe tienen, haber unidad en el movimiento él, 56? No, eh, ellos tienen un nivel de monopolio. Vamos a hacer eso eh, nosotros con ellos Pero, Vamos a hacer que nuestro movimiento Pero que se pasa crezca, esto. Crezca. Neto, lo, Neto ha, pasado por esa, ha pasado por eso y yo le he pasado. Hay muchachos que aquí tú lo has puesto, le he dado banner, Presentación artística en... Y ponen en, condiciones. Y ponen condiciones y hasta te cobran. ¡Señores! Entonces, tú me estás entendiendo. Entonces, yo entiendo que cada quien tiene un gasto, pero la misma inversión que tú estás haciendo para promocionar... Es la misma que tú te tienes que exponer. Para, ¿Me estás entendiendo? Yo digo que para eso hay que orientar Néstor hablar, manejaba una que tenía hablar. que pagarle hasta la respiración. Sí. Mira, yo, yo yo tengo muy poco círculo de amigos. Y es porque yo digo las cosas como ey, son. Lino es fácil. lino es esa? Que yo la tengo de de, ¿Cuál es? No, yo he manejado varios. Yo he manejado varios que se cree en la película. Se sí, vive en o la película. sea, no manejado, sino que le he conseguido. Ayudar, no lo hay, hay, hay uno que no voy a decir el nombre, que es para tuyo y mío. Oye, que tú sabes, sí, que él, cuando no estaba con una compañía, yo le hicimos una invitación para un, un concierto masivo. Y el tipo nítido, oye, positivo. Cuando la compañía lo cogió, dijo, no, porque tengo que hablar con la compañía. que estamos cobrando. Un talento que no ha pegado una. Eh, eh, hello, soy yo, nuestro Flo, te hablo para que para que tú cantes eh, en tal lado que hay una actividad y me mandaron a escoger los urbanos. Le, le, le, ¿Qué hay para mí? Oye, Digo, no, no, no, no, no hay nada. So, que, mira, yo, yo, vaya puedes... para allá. No, pero por lo menos para los bailarines. Y está bien. Ah, bien. No entiende el gasto, uno lo entiende. Pero que entiende, pero que, imagínate, yo no puedo pagar. Bueno, yo soy, yo soy negociador también, igual yo, que. Pero es no una puedo, pues, cultura que todo el mundo quiere buscárselo el de ellos. No, voy a buscar de la manera que sea. Es como los programas de televisión. Yo no puedo basar el programa en cosas locales de aquí, de Macorís. En los muchachos de aquí. No, no puedo no tan, basarlo. No están dando contenido porque, como yo voy a, a presentármele al abejero, al yoma o a alguna de esas empresas, si yo no tengo, no he, no he pegado primero y tengo que pegarlo. Después que yo pegue y ya el problema está en posición, como MOBA, entonces ya yo ahí puedo ayudar. Pero algunos quieren que, quiere que no, lo, mira. le dedique las. las la hora incompleta. Son tan encerrados que él lo está explicando. Es bastante, yo estoy bastante claro en todo lo que está diciendo. Pero, no lo van a pero dicen que es una mala fe, como sí, quiera. Sí, sí, Tú sí ves, él, él tiene razón en lo que está diciendo. Pero en realidad, yo digo que es mejor tomar un grupo selecto, exponente, okay. y explicarle: mire, esto es lo que hay. Esta es la estrategia que tenemos. Esta es la meta que queremos seguir. So, cuento contigo. So, eh, cuando empiece a llegar el dinero, entonces se te va a ir reportando cuando lleguen tus intereses. Porque, por ejemplo. Tú sabes los sitios que yo me presenté aquí, yo nunca cobré un peso. No, hubo, hubo uno que dijo que tú dijiste que, que, que no quisiste cantar y que, que una vaina, que te pusieron adelante. ¿Quién? ¿quién? En un video, no puedo decir, no, no puedo darle mucha rating, pero... Tú sabes, un video que subió nuestro amigo Jevito, subió un video de alguien ah, que Ah, no, con... porque te voy a decir lo mismo que le dije en el programa anterior. Esa es una persona que quiere infiltrarse en movimiento, nunca ha podido y está buscando la manera de cómo llamar la atención. Bueno, eso es lo más que puedo decir. Bueno, vamos a finalizar, <risa> que casi estamos es? terminando. Sadiel. eh... Felicidad. Detrás de cámara Tú no vas a decir el nombre eh. <risa> Sadiel eh, A la persona Para que te, te, te sigan En tus redes sociales Pueden seguirme En Instagram Twitter Y Facebook Como SadielRD Sadiel con doble D SadielRD Sin Ahí... soul Sin soul <risa> Sin soul anda, no, anda Oye, Néstor es Déjalo que... tranquilo <risa> Y oye y Oye Sadiel, tú sabes que Públicamente Tú sabes que tienes Para todos los proyectos De nosotros Tú tienes la puerta abierta Gracias, Sin problema gracias. O sea, cuando yo fui a Nueva York Te dije yo voy a grabarte De una vez Y así Sí, no, sí, eh, sí, eh, sí. Eh, viaja, yo, primer, siempre, primer, yo, primer, yo, primer. yo siempre, tiene visa, sí, no vi viaja. Viaja. pero viajo. tú, ¿sabes? hay grupitos que yo siempre, <risa> que son eh, yo y Kason no viaja, que viaja, Kason no eso viaja? Viaja? ¿Qué ¿Qué viaja? que viaja, <risa> <risa> En y realidad, Juan, Joan, yo. No, y aquí bueno, todavía, mira, en, Pro King, en... ¿Y Pro dame, dame, dame cinco, 5, dame cinco rápido. Cinco, cinco, aquí, aquí, que, que no, no viajen. viajen si cinco. Cinco. Uh, Johnny. Cuatro. No, no, no. Va no, sí, no, no, no, pues Johnny. Johnny uno. Johnny. Joelín Pilín, <ríe> Faltan tres. Faltan tres. en Membresía. Membresía. Y se la voy a dar a este muchacho. A, dar no, a Darling no. Dreams. De Dreams. Sí, porque de lo bien. que no vean. Se que se entienda. Está bien. Cinco. ¿Quién? Ta bien ta... ¿Qué, ¿Qué pasa con Milo? También ta está fe, ta Feliz Beer y Sosa R.D. ¿Qué pasa con Milo? Milo, Milo. ¿Pero qué está haciendo Milo? Anda. El eminente. Milo Milo mío Tenemos a Víctor Milo es mío. Pero todavía estén en los años 2000, todavía Nadie, sacando escopetas. Se viene. Es gracias por visitarnos. No, eh, mañana. Sí, Recuerda que tu video videos están en la plataforma de Telenor. Gracias por estar con nosotros.